Hola familia, ¿cómo estamos? Sé que han pasado un par de semanitas desde que subí un video, mil disculpas, pero he estado un poquito ocupado, pero no sé si saben, eh, hoy lunes 29 de agosto llegaron algunos eventos, noticias a, a, a, al juego y quiero compartir con ustedes qué es lo que nos regalaron las noticias el día de hoy hicieron una actualización en la mañana se tardaron como tres horas creo para salir de mantenimiento pero ya llegaron las tiendas las fábricas las fábricas de decoración ya, mil disculpas pero está lloviendo por si escuchan los los truenos los relámpagos pero miren este aquí están las decoraciones para las casas para tenerlas en nuestras propiedades aún no están activas se puede decir que lo que quiero decir que en el momento los dueños de esas fábricas de decoración de adornos van a poder fabricar estos NFTs todos estos son NFTs familia los van a poder fabricar pero todavía no los pueden vender como siempre el juego todo está muy despacio así es que no se desesperen pero ya vamos a poder, poder tener adornos en el juego. Aquí nos dieron la lista de las direcciones donde están esas fábricas y vamos a ver si ya están construyendo. Por ejemplo, me deja copiarlo así. No, no me deja. Vamos aquí al mapa 999 Brotherhood. A ver, 999 Brotherhood. Si recuerdan bien, las tiendas de leggettes, de adornos, digo, de exploradores, son de color anaranjado, los puntitos. Estos, las fábricas son grises. Aún no están construyendo, creo que todavía se están tardando. No se sorprendan. Pero ya hay fábricas activas, solamente necesitan que le metan Sparks para que puedan empezar a fabricar. Por lo que entendí en el documento. Sí, nadie, nadie está construyendo todavía. Solamente pueden construir un, un diseño. Están en, en el modo beta ahorita. Estas son todas las tiendas que se registraron ya más de un año. Por eso ven en San Francisco, en Fresno, porque estos fueron los primeros jugadores que llenaron el formulario para poder tener este tipo de fábricas, de tiendas de decoración. Así es que no hay mucho por, por enseñar en el momento. Después haré otro video, tal vez, enseñando los diferentes modelos que hay en fabricación, como los autos. Pero me imagino que en dos, tres semanas, cuatro por lo mucho, ya vamos a poder Comprar estos NFTs, estos adornos y ponerlos en nuestras propiedades. Recuerden, familia, que en el momento está muy difícil vender propiedades porque, como les expliqué, creo que fue en febrero cuando hice un video hablando de la economía de Aplan, los jugadores ya están guardando sus UPEX, gastándoselos en otras cosas. Los autos están. Pagando por construir, por rentar Sparks. Los Legits. Ya están comprando Legits de la NFL. Y ahora vienen estos adornos. Poco a poco será, no es imposible, pero esas ganancias que veíamos antes de venderlo, vender nuestras propiedades por 10X, por 20 veces el valor del Mint, ya no será tan fácil familia porque muchos jugadores ya están usando su liquidez gastándosela en otras cosas en los por ejemplo, los autos ya cuántos jugadores ya tienen autos en el momento pero en fin aquí si, aún no traduzco esto no no tengo tiempo esto la noticia la sacaron apenas hace unas horas pero lo que quiero enseñarles ahorita es vamos a mover nuestros autos a ver si nos deja, muchos uh, miembros del barrio han mencionado que, que no han podido hacerlo, pero vamos a, pod vamos a ver si podemos. ok Y lo que estaba yo haciendo, estaba yo aquí en Winerka en el barrio, en el, en el nodo del barrio. Quiero poner los autos aquí, porque recuerden, en el video que hice, en el barrio tengo aquí mi domicilio, aquí es donde está mi casa. Miren qué bonito, se está viendo... El nodo familia, poco a poquito, ahí lo vamos llenando. Sé que no se ve tan impresionante como otros nodos, pero en seis meses con los trenes que ha organizado Messi realmente nos... Se ve bonito ya. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. En las instrucciones decía que tenemos que irnos a nuestros activos. Aquí, los assets. Eso también, una vez que ya se puedan comprar los adornos, tendrá el mismo concepto para mover estos adornos, ¿OK? Miren, ya, ya pusieron aquí los adornos eh, que vamos a poder poner afuera de nuestras casas. Bueno, aquí nos venimos. Vamos a mover primero, sí, el primero que compré. Entonces, seleccionan el, el auto aquí en la flechita. M número 2. Si quieren saber dónde está su auto, aquí está la cosita esta que es para el mapa. Porque dice que está en. Mi auto no está ahí. A ver, ya me confundí. Todo esto es nuevo para mí también. No sé por qué dice que mi auto está. está ahí. Cuando se supone que está en. ¿Un poco ya lo movieron. ¿Quién me lo movió? A ver, ya me preocupé. Me <risa> robaron mi auto se supone que está en Santa Clara a menos que ya los de Applan lo movieron sin mi permiso a ver vamos a ver, aquí están los autos no, aquí están miren, miren, miren ya no hay, oigan y quién lo movió yo no lo moví ya me hackearon la cuenta yo no moví mi auto era el número 2 el es el 3. Mm. A ver. Luego tenía yo el camión el azulito. Que tenía el número 15. 17. Ese es el 16. Oigan, sí, ya me lo movieron. ¿Quién lo movió? Malitos. Se pasan los de Aplan, ¿eh? No moví mi auto. Apenas salí de trabajar y ya me lo robaron. A ver, según este que está en fresno. Aquí esta es una de mis propiedades más grandes por aquí. No, es aquí arriba. Oigan, si sí me espanté. ¿eh? Se pasan estos... O a lo mejor yo los está moviendo, después ya los puedo mover. Pero miren familia, aquí están mis... Exactos, mi camión. Mi carro deportivo. Y miren. Ahí están los tres. A ver si valió la pena esta inversión o no. Pero vamos a moverlos, ¿ok? No sé si lo puedo yo escoger, escoger desde aquí. Ah, sí, miren. Ok. Aquí le ponemos en la flechita. Aquí dice moverse a. Y antes de que se me olvide, voy a ponerlo en el 2028 Heartland. Vamos a ponerlo aquí. Ok. 2028 Heartland. Aquí escogemos mover a. Ah, miren, puedo buscar aquí, gracias, 2028 Harlan aquí está, seleccionar ah, miren y aquí así, ah, no voy a poner este y medio, verdad, y medio, y medio, y medio, aquí lo ponemos, a ver ah, no, no, no ¿cómo? Ah, oh, con las flechitas del tablero de seguro ¿por qué no? ¿Por qué no me deja... Ah, aquí ya. ¿Por qué no puedo mover hacia abajo y hacia arriba? No sé por qué. A ver, que quede centrado. Uno, dos, uno, dos. Aquí lo movemos. Así. ¿Verdad? Perfecto. Sí. Otra cosa que dice también este documento, familia, que una vez que lo muevan del... Por ejemplo, de la fábrica ya no se pueden regresar, ya no lo podemos regresar a la fábrica. Ok, muy bien. Vamos por el camión. Ahora vamos a hacerlo aquí, en, desde los assets, como lo íbamos a hacer desde el principio. Entonces, hay dos maneras diferentes: o escoger el NFT, el NFT o encontrarlo. Ok, vamos a moverlo. 20, 20, 8 Heartland. Seleccionamos. Aquí, miren, así. O a lo mejor yo voy a poner ese en medio. Los otros. Ah, sí, sí, sí. Vamos a hacer eso, familia. A ver. Ay, perdón. Es este. Que quede medio derechito así. Este lo movemos. Así. Muy bien. Vamos por el, el siguiente. ¿Y qué creen, familia? <ríe> se, me, se me apagó el micrófono y yo hablando como loco. Ya moví el, la camioneta esta, el SUV. No sé qué más estuve diciendo. Pero se me apagó el micrófono. ¿Cómo lo ven? Pero en fin, ya este. Así quedó. Los, los coches, el camión. En la propiedad aquí en Muynerca, en el barrio. Se eh, ve bonito, ¿verdad? Ah, ni me acuerdo qué más tallo había uh, yo mencionado en el otro. En el otro video. Pero así es como se mueven los, los autos y pronto se van a poder mover las decoraciones también. En, en, no sé, tres, cuatro semanas. Cuando ya empiezan a salir las decoraciones, ya se puedan comprar. Vamos a poder acomodarlas aquí igual. Y ya poco a poco van a empezar a ver aquí en el metaverso a la gente decorando sus casas. Mucha gente va a empezar a gastar su supex su liquidez en eso porque quieren que se vea bonito su sus edificios antes de que me retire muchísimas gracias a los miembros que me ayudaron con ese proyecto en brasil donde pusieron sus sparks para construir este edificio que vamos a regalar a un jugador que en la vida real se dedica a ayudar a la gente indigente que no tiene hogar en, en Kansas City ya casi terminamos. Nos queda un poquito más de 24 horas, 29. Muchísimas gracias a Adrián. Relevo, Miami Vice, yami El Barto, Diana, Ugase también puso Sparks los primeros días. Voy a tratar de tener la lista completa para poner su, su nombre. Y muchísimas gracias de corazón por ayudar con esta causa. Sé que estos Sparks son muy valiosos para, para muchos de ustedes y aquí no lo, lo pusieron por un, un par de semanas y se lo agradezco muchísimo. Esperemos que ese jugador alga, le saque algo de provecho a este edificio, lo pueda vender, no sé. Estamos poniendo nuestro granito de arena en el metaverso que esperemos que ayude en la vida real, ¿verdad? Que es lo principal, que también en el metaverso ayudemos a a las personas no solo de andar ganando como loco pero en fin me fue muy mal Porto no gané no saqué nada de colección compré lo loco pero así es así es todo ahí otro landmark que acaban de de salir a ver si lo encuentro rapidito 11 a hablar como loco mis disculpas miren este es el wall street este es un landmark quién sabe cuánto pagó este jugador por esto tal vez unos 15 mil dólares 15 millones de upex bonito es el landmark y hay más landmarks cada vez y miren también les quiero enseñar uno de mis de mis propiedades favoritas mis edificios favoritos me costó trabajo terminar este 40 días creo. Pero miren qué bonito está este edificio. Apenas y cupo aquí. Me tardé como 3-5 minutos en acomodarlo, mover las flechitas para que entrara y solamente pudo entrar de lado así. Pero se llevó todo el lote. Pensé que no iba a caber. Pero esta es una de mis construcciones favoritas. Es de 10 a... Uh, Creo que es de unidades, 10 unidades creo, ¿verdad? Algo así. Vamos a ver. Ya, para que ya me despida yo. Uh, manage. Construir. 10 unidades, sí. Ah, miren otra cosa. Aquí se va a poder... Ah, para las estructuras, para los adornos necesitamos una estructura a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, manage decorar pero no puedo poner nada ah, oh, adornos tengo que esperar a que compre yo uno para que pueda yo ponerlo aquí no sé, a lo mejor te, decore yo este primero como que quiero venderlo y no si lo pusiera a la venta, lo pondría yo a la venta por unos mil $15,000, mil dólares. De veras, sé que es un precio loquísimo, pero uno nunca sabe, familia. Especialmente si lo empiezo a decorar. Pero sí, ahora sí me despido. Mil disculpas por lo del audio. Uh, Quién sabe de qué tanto hablé en, el, en la segunda mitad del otro video. Pero ya... Pueden mover sus autos si tienen autos. Y Muy pronto, a finales de año, todo esto se va a ver muy, muy diferente. Con adornos, con autos. Vamos a ver aquí autos pasando por el metaverso. Interesante los siguientes cuatro meses dentro de Hablan. Ahora sí, si familia, me voy. Muchísimas gracias por acompañarle no se les olvide dejar un like si les gustó el video, si les ayudó recuerden que en la descripción del vídeo tenemos ahí el link para que nos visiten en el barrio donde nos ayudamos entre todos que tengan bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso